la diputada por Guipúzcoa de Unidas Podemos, Pilar Garrido. ¿Qué tal? Egunón. Egunón, buenos días. Bueno, pues no nos faltan asuntos de, de los que hablar. Eh, empezamos por esas discrepancias, señora Garrido, crecientes que estamos viendo entre los dos socios del Gobierno en, en España. Eh, Hay motivos para preocuparse. No, yo creo que no. Eh, yo creo que, bueno, no voy a decir que, que entra dentro de la normalidad, pero seguramente está pasando y seguirá pasando. Somos dos fuerzas políticas distintas. Y en ese sentido, pues a veces, bueno, pues eh, tenemos, como tú has dicho, discrepancias, ¿no? o maneras de ver eh, las cuestiones de manera distinta. Y en ese sentido, pues bueno, yo creo que por lo que yo he visto hay la suficiente confianza entre ¿no? los miembros del, del gobierno como para tirar para adelante, que es lo, lo importante más allá de que haya tensiones y discusiones. Y bueno, si al final se cierran las, ¿no? las desavenencias y se si llega a un acuerdo pues bienvenido sea. Pero no está de más que haya esas esas tensiones porque, como digo, es fruto de, de que somos dos fuerzas políticas distintas y, y, bueno, a veces cuesta llegar a acuerdos. Sí, pero eh, las eh, tensiones se han escenificado de, de una manera, digamos, subiendo bastante el, el diapasón. Llamaba la atención sí. eh, que nos ha parecido, y todo el mundo lo ha interpretado así, que se llamaba machista o machote al, al gobierno, al ministro de Justicia. No, yo creo que, que bueno, más allá de que, de que haya esas desavenencias, luego, bueno, pues quizás eh, eh, hacen interpretaciones como tú la, la que tú has comentado, pero yo creo que, que no es el, el fin ni el objetivo y, en ese sentido, pues bueno, sin más, que hay que currar y hay que trabajar para para llegar a acuerdos sí y que va a haber, eh, pues bueno, eh, fricciones más allá, como digo, de que, bueno, pues no. Que, que no llegue la, ¿no?, a, a más, ese es el, el único problema, ¿no?, pero va, ha habido y va a seguir habiendo. Yo creo sí, que pero hay que sabiendo, sabiendo precisamente que, que eso es ya. así que, y que va a ocurrir, eh, lo que llama la atención es que no se trabaje, ¿no?, en, en la prevención de daños de alguna manera, en decir, bueno, pues esto, eh, lo que pasa en Las Vegas que se quede en Las Vegas, ¿no?, Sí, eso yo creo que también es muy sencillo de decir y de exigir, pero bueno, también todas sabemos que en los grupos humanos a veces es muy complicado eh, que no salga nada más cuando los medios de comunicación, pues bueno, pues tienen, ¿no?, eh, pues el foco puesto y porque siempre estás en, en el ojo del huracán y cualquier, ¿no?, expresión o palabra puede llevar a, bueno, a las interpretaciones... ...correspondientes, entonces no es fácil, ojalá, eh, pues bueno, podamos conseguir, ¿no?, que, que no salga nada, pero yo creo que casi casi es un imposible y, bueno, pues tendremos que surfear las contradicciones, que es lo que hemos dicho siempre. En cualquier caso, estamos hablando además de cuestiones que no son menores, son cuestiones de fondo, estamos hablando de la ley de educación, por ejemplo... Pero estamos hablando también de la ley de libertad eh, sexual, eh, por ejemplo, eh, y ahí estaría bien saber cuál es el nivel de, de acuerdo entre los miembros del gobierno que son de Unidas Podemos y los que son del Partido Socialista. Yo creo que ahora mismo sí existe ese, ese acuerdo, más allá de que también hemos dicho que vamos a pactar las desavenencias y a partir, por ejemplo, si estamos hablando en este caso de un proyecto de ley, eh, hay toda una tramitación parlamentaria donde hemos dicho que, bueno, en el caso de que al finalmente no podamos acordar un texto único, pues bueno, pues trabajaremos a, a partir de, que para eso está además la, la tramitación parlamentaria, de enmiendas y, ¿no? y de intentar sacar adelante a aquellas cuestiones que, que creamos fundamentales en cada una de las fuerzas políticas, eh, pero hay vuelvo a decir hay que tomarlo con, con cierta, cierta normalidad, cierta normalidad porque esto va, va a pasar y en cuestiones además importantes, porque no, no va a pasar en aquellas cuestiones que, que nos importen poco, sean ¿no? más pues bueno más superficiales o va a pasar en cuestiones importantes porque es donde le ponemos más corazón y bueno y es donde se dan los roces. Sí, pero eh, eh, digo que no es habitual eh, que un gobierno cuando presenta un proyecto de ley se supone que lo, lo presenta el gobierno y, por ejemplo, con el proyecto de ley de educación desde Unidas Podemos han anunciado ya eh, que van a hacer una, una enmienda en el trámite parlamentario. Eh, no sé si es habitual o no es habitual está claro que es el primer gobierno de coalición con cual, con lo cual no podemos hablar de que sea algo habitual o no habitual estamos abriendo un camino que es complicado que muchos y muchas decían que nunca se iba a dar y en ese sentido yo creo que hay todo un protocolo eh, bastante claro de, de cómo vamos a afrontar eh, esas ¿no? esas diferencias y en ese sentido, a mí, como digo, no me parece no raro que, que si hay un proyecto de ley, me da igual que sea el de educación o no sea otro, y finalmente, sentados y, y metiéndole horas, no llegamos a un acuerdo, pues bueno, que sea la Cámara parlamentaria la que, la que decida. Es decir, que el Gobierno de coalición conlleva eso. Mucho más fácil, claro, es un Gobierno monocolor, tiramos para adelante y ya está. En este caso, yo creo que eso lo sabíamos desde el principio, y de hecho, en los propios protocolos que establecimos, pues bueno, hay, hay mecanismos para... ...para solventar las, las diferencias... ...para presa, presentar un texto... ...no lo voy a explicar... Un, ...un texto único... ...incluso para presentar los textos... ...para presentar enmiendas... ...de tal manera que... que finalmente... ...pues bueno... ...a través de, de ese trámite parlamentario... ...pues eh, pues vayamos trabajando... ...no solo en el Gobierno... ...sino hacia afuera también... ...los diferentes contenidos de los proyectos... ...y al final asumamos lo que salga... ...¿no?, de, de los representantes legítimos... De, ...de la soberanía popular... ...que es el Congreso... ...entonces yo creo que... que es complicado... ...yo entiendo que... Es complicado y que crea, pues bueno, eh, cierta incertidumbre quizás hacia afuera y no me gusta, pero eso va a ser así. Y o sea, estupefacción ¿no? en este también, quiere decir. Eso es, sí, sí por, por, es verdad, es verdad. Porque pero es que porque se un llama un la, la de coalición, atención, ¿no? o sea, eh, Y yo creo, por lo que he visto, puedo asegurar que, que la relación... La relación es mucho mejor de la que yo pensaba y la confianza entre los miembros es mucho mejor de lo que, de lo que yo pensaba. Por otro lado, también digo que las personas que están sentadas en, ¿no? en, en, en el Consejo de Ministros, por nuestra parte y creo que por la otra, pues se alejan mucho de ser floreros. Tienen carácter, definen sus posturas, con lo cual eso me parece que va a ser relativamente habitual. Eh, esperan, por ejemplo, ustedes ayer anunciaron que eh, van a pedir una comisión de, de investigación sobre las supuestas irregularidades en determinados mm -hmm. regalos en la fortuna de, del rey emérito. ¿Esperan que se sume el Partido Socialista a esa petición? Bien, nosotros hemos defendido en este caso de una manera clara nuestra postura, la que hemos defendido ya en otras ocasiones, creemos que, bueno, que el jefe de Estado, es verdad, que es que jefe de Estado y ha tenido ciertos privilegios, pero que, que la transparencia y la igualdad entre todos y todas, pues bueno, tiene cierto, ¿no?, tiene que tener un mínimo recorrido y eso pasa por por investigar y ver lo que ha pasado con nuestra jefatura de, de Estado. Más allá que no tiene que ver con que seamos republicanos, porque a veces nos achacan, que si queremos ir contra, no, se trata de, de aplicar los principios de igualdad y de transparencia a, a, bueno, pues, a todo el mundo, por decirlo de una manera clara. ¿Qué va a hacer el Partido Socialista? Pues no lo sé. Eh, la postura que, que ha tomado hasta ahora, pues bueno, ha sido la de no favorecer, vamos a decirlo así, esas comisiones de, de investigación. Eh, me imagino que va a estar en la misma postura. Eh, también es verdad que ahí los letrados también tampoco nos han dejado, digamos, eh, no eh, empezar a andar porque han puesto pues bueno, pues límites jurídicos. Estamos pensando nosotros la manera de, de saltar, que es lo que nos interesa, esos eh, digamos, límites jurídico-constitucionales que, como sabes, existen para investigar a, a la Jefatura del Estado en nuestro país. Estamos dándole una vuelta desde el punto de vista más técnico para que letra, los letrados no pongan ese impedimento y, a partir de ahí, pues el Partido Socialista tendrá que posicionarse. Bueno, vengámonos, si no conseguimos. vengámonos también a, a, a Euskadi, donde ha habido novedades incluso inesperadas hace tan solo pues, eh, diez días en las primarias. La candidata va a ser eh, Miren Gorrochategui, de la que todos decíamos, bueno, por lo menos los, los periodistas que nos gustan las etiquetas, es la candidata pablista. ¿Lo es? Bueno, eh, jo, esto de las etiquetas, ya sé que, que a los periodistas os gusta. Sí, es verdad que que Miren tiene el apoyo de Pablo, en la medida en la que tiene mi apoyo, empezando por, iba a hablar en primera persona y con sinceridad, se sobreentiende que tiene el apoyo de Pablo, puesto que yo formo parte, ¿no?, de, de ese, ¿no?, de, de, del Consejo de Coordinación o ¿no? del núcleo de confianza de Pablo, como soléis decir, no sé si decirlo así, pero bueno, en ese sentido, Pablo era muy consciente de lo que había, le habíamos explicado cuál era nuestro proyecto y sí estaba ahí, yo creo, apoyando desde atrás, desde luego, o porque no lo que está claro que no podía interferir y no debía, nunca le hemos tenido que interferir, interfiriera ¿Sí? en un proceso de primarias, no lo ha hecho, pero yo creo que igual que yo está contento de que Miren haya ganado. Y la victoria de Miren Gorrochategui implica que, que sus rivales, el otro sector, desaparezca, porque esa es la impresión que uno tiene al, al ver la lista. Los otros se han hecho a un lado y, y, y parece que solo se han quedado los, los ganadores, no cuando al principio se hablaba de, de una candidatura de integración. Bueno, eso es verdad que nosotros desde el principio, y lo sabéis, no, hemos intentado que solo hubiera una lista o que por lo menos hubiera una cierta cercanía o una cierta confluencia. No, no fue posible en su momento y después eh, de conocer el resultado, pues Lander decidió dimitir. Es una decisión personal que yo respeto, pero como digo, no está en nuestra mano. Ojalá, ojalá se hubieran quedado y, desde luego, yo siempre he sido partidaria de, de integrar, ¿no? La gente que me conoce sabe que no soy nada sectaria, que creo que todo el mundo eh, es necesario en este en este proyecto y que tenemos que, que remar juntos, que nos tenemos que enfrentar, es verdad. Y quizás con cierta vehemencia en unas primarias, porque defendemos, bueno, pues eh, algunos eh, proyectos que tienen algunas diferencias, pero que luego todos a una. Y en este sentido, pues como te digo, no ha sido posible, han abandonado el barco, por decirlo de, de alguna manera, han decidido irse y, y bueno, pues ahí no, no me queda más que respetar lo que ha hecho Lander y respecto al resto de compañeros y compañeras que también han abandonado el barco, pues decir que lo siento mucho. Uh -huh. eh, pero eso da unas listas que parece que son casi solo de, del color de, de la ganadora. ¿Eso cómo cree que lo va a interpretar eh, la ciudadanía que les, votaba, que les venía votando a ustedes? Yo creo que, que en fin, eh, no creo que tenga interferencia en estamos hablando, ¿no?, de, de las listas eh, electorales y del apoyo electoral. Yo creo que por primera vez, no sé si por primera vez, quizás es mucho decir, pero yo creo que estamos o hemos arrancado fuertes en la campaña con un proyecto muy nítido, donde teníamos muy claro algunas que había que trabajar, igual que hemos hecho en el Estado, por hacer un gobierno progresista, que es el que responde, además, a la mayoría social que existe de Euskadi. Yo creo que eso que se veía como casi una charlotada hace meses, y que de lo que Hemos hablado, yo he hablado mucho en muchos foros, eh, ahora empieza a asumirse eh, no solo desde las, algunas fuerzas políticas, eh, algunas no les gusta, algunas se ponen nerviosas, pero está ahí en la agenda pública, por fin se ha puesto un tema importante en la, en la agenda pública y en ese sentido yo creo que es lo que va a valorar la, la ciudadanía. Al final, eh, las listas que estén compuestas por unas u otras personas, todas formamos parte del de Carretín Podemos y vamos a defender el, el proyecto que, ¿no? que irá... En este caso a las elecciones autonómicas no creo que eso influya no creo y la última pregunta tiene que ver con las propuestas de Vista Alegre eh con lo le ganéis el... uno ahora <ríe> le ganéis uno sí sí que parece el resu... partido de fútbol. Que, eso es parece... Vista Alegre 3 le ganéis uno un <ríe> resultado del partido de fútbol no, eh, eh, eh, que han llamado la atención no sobre todo por lo de la limitación por la no limitación de, de mandatos... y también por lo de, de los sueldos que a lo mejor no no hemos conseguido entenderlo del modo que ustedes quieren Sí, no sé, la verdad es que se ha causado un revuelo, yo creo que, que se ha explicado, es decir, sigue existiendo eh, la limitación de, de sueldos y sigue existiendo la limitación de mandatos. Eh, igual que, el, que en Vista alegre 2, eh, tenemos la limitación de dos mandatos, excepcionalmente tres, eso es lo que se recoge, yo no sé, no entiendo por qué se le da tanta vuelta y respecto a la Pues porque a la limitación. fue una de sus señas de identidad al pero, principio. Pero que sigue estando, es decir, ¿dónde no está? ¿Dónde ha desaparecido eso? ¿Sigue estando igual que estaba en Vista Alegre? O sea, entonces por eso no lo entiendo, no porque haya desaparecido. Si hubiera desaparecido... Eh, esto Hemos hablado siempre de dos, tres mandatos, que es lo que recogen. Si habéis leído el documento, es lo que recoge expresamente eh, el documento de Vista Alegre 1. Y respecto a los sueldos, seguimos con la misma limitación. Yo seguiré cobrando lo mismo, eh, sea a través del SMI como referencia o a través de un tanto por ciento en... en, ¿no? en en la manera en la que se descuenta, digamos, o el sueldo que yo me quedo. Es decir, para la persona que… Eh, y hablo en primera persona, que es representante en este caso, puede ser también orgánico, no solo tiene que ser representante público, va a cobrar de una manera limitada, que antes era antes SMI y ese dinero ahora… Eh, perdón, o esa cantidad, eh, se, no sé, que se refiere al sueldo menos un 35%, a mí me da igual, es decir, yo voy a seguir cobrando lo mismo, nosotros seguimos bueno, con el mismo sí. código ético, y de verdad que, que en ese sentido ya lo iréis viendo cuando, cuando se aprueben, Eso que que los documentos y, nos y, y volvamos ya, a hablar. Así ya que, sin tiempo. Pilar Garrido, vale, muchas vale. gracias, de verdad, y volvemos a charlar. Hasta pronto. Vale, gracias a vosotros.